cosas interesantes el día de hoy que nos puedan ayudar eh, a definir el precio de sus productos y a contribuir en el desarrollo de cada uno de sus negocios en el día a día. Para esto digamos que hemos definido una agenda en la cual, en la cual pues, vamos a tocar temas, vamos a recordar un poco acerca de temas de qué son los costos, cómo estructurar eh, todo el precio de sus productos, algunas variables importantes a tener en cuenta como el cálculo de una ficha técnica, eh, cómo tienen costeados algunos servicios que puedan tener en el momento de publicar su producto en la red y las responsabilidades tributarias que puedan involucrar al momento de llegar a vender su producto. Entonces, repasando algunos conceptos básicos, digamos que empecemos por definir primero la estructura de costos que deben tener, y para ello es importante tener una diferenciación entre qué son costos y qué son gastos. Entonces, pues para esto decimos que costo es todo aquel costo que esté involucrado directamente con la elaboración del producto. Pues para este caso, ustedes requieren de una materia prima de unas herramientas y la mano de obra que es lo más importante en la especialidad de ustedes. En el caso de los gastos, pues gasto es todo aquello que no interviene directamente en la elaboración del producto. Entonces, para eso tenemos posiblemente muchos gastos que son en realidad gastos fijos, como el tema de pagar un arriendo, tener un celular, la conexión a internet, eh, algunos sueldos de pronto administrativos que ustedes le puedan cancelar a alguien, el mismo costo de montar su página web y los servicios de hosting, que pues esos son servicios que si bien es cierto se pagan una vez al año, pues también hacen parte de sus costos fijos y no necesariamente tienen que ir directamente de la mano del costo del producto. Ya vamos a empezar a ver más adelante algunos ejemplos más claros y si montamos una tablita en Excel, para ayudarles a montar todo el tema de sus costos. Bueno, entonces, entrando en materia, un paso bien importante para ustedes es poder calcular el costo unitario de sus productos y para ello es importante que elaboren una ficha técnica de su producto. Por decirlo así, es la receta de qué requieren ustedes para elaborar un producto. Entonces vamos a empezar a hacer un ejemplo en el cual vamos a hacer un, un artículo que es el enchapado en tamo. Y para esto necesitamos definir qué insumos tenemos, qué precio tiene, cuánto nos rinde ese producto que compramos y cuál es el costo unitario que nos aplica para la elaboración del producto. Entonces, vamos a poner el ejemplo en donde uno de los insumos que necesitamos es la madera, necesitamos pegante, necesitamos fibra y, por supuesto, una mano de obra. Entonces, vamos a decir que la madera, por poner un ejemplo, tiene un costo de 20 mil pesos. El pegante tiene un costo de 5 mil pesos. Y la fibra tiene un costo de 17 mil pesos. Vamos a ponerle aquí signos de pesos. y vamos a decir que esa madera que estamos comprando nos rinde para hacer 5 tamos, que el pegante nos alcanza para hacer 10 tamos, y que la fibra también nos alcanza para hacer 10 tamos. Vamos a hacer simplemente una operación aquí muy sencilla de división para saber el costo que nos vale producir esa unidad. Entonces aquí en este caso simplemente cogemos la fórmula, la pegamos hacia abajo, con eso de una vez nos queda establecido el valor del producto. Y ejecutamos una operación de suma para saber el total del costo de la unidad del enchapado en tamaño. Pero nos falta aquí un tema bien importante y es el tema de la mano de obra. Y es un tema... Bien, bien interesante y a veces en ocasiones digamos que complicado de poder determinar, pero es importante tenerlo en cuenta porque eso sí es un costo directo que va asociado a tu producto. Entonces vamos a hacer un cálculo de cómo sacar el valor de tu hora de trabajo. Para esto creamos una nueva hoja. en la cual vamos a colocar nuestro ingreso esperado. ¿Qué, ¿Qué es este ingreso esperado? Básicamente, este ingreso esperado es el ingreso con el cual, digamos que ustedes viven, el ingreso con el cual ustedes cubren sus necesidades de servicios públicos, eh, sus gastos familiares, sus gastos de colegio, de universidad, etcétera, todo lo que esté involucrado en todos tus gastos que requieras para vivir. Vamos a decir que esperamos obtener un ingreso mensual de 1.800.000. Y vamos, y aquí es importante, hacer un cálculo de tiempos. Entonces, para esto vamos a decir... ¿Cuántos días tiene un año? Entonces decimos que en un año tenemos 365 días. De acá vamos a descontar aquellos días que no son laborales. Por ejemplo, los fines de semana. En el cual... Tenemos aproximadamente 104 días en fines de semana. Vamos, vamos a ponerle con un signo negativo. Tenemos unos días que son festivos. donde pues Recordemos que nuestro país es uno de los países que más festivos tiene. Descontamos los días de vacaciones que nosotros queremos tomar. Que esperamos tomar al menos 15 días de vacaciones, en un año, y algunos días de imprevistos. ¿Qué son estos días de imprevistos? Tengamos en cuenta que nosotros no todos los días estamos bien. Podemos tener días en donde nos enfermemos, nos incapacitemos. Si nosotros, como somos independientes, pues al final del cuento, eh, al ser independientes no hay nadie quien nos pague esos días en los cuales estamos por fuera de oficina, a diferencia de que si estuviéramos vinculados con una compañía, estemos incapacitados o no, pues igual nuestro salario lo vamos a recibir completo. Entonces vamos a estimar que estamos por fuera 10 días. Entonces aquí vamos a validar cuántos días en total tenemos laborales. Y ejecutamos una operación... De eso pues Decimos que en realidad de los 365 días que tiene el año, nosotros vamos a laborar en realidad 219 días. Pero ahora es importante tener en cuenta cuántas horas vamos a trabajar en un día. Entonces, tengamos en cuenta que ahora miramos mucho los temas de calidad de vida, el tiempo que nos dedicamos para nosotros, eh, tiempos de capacitación el tiempo que queremos estar en nuestro hogar, con nuestros hijos y demás entonces pues para eso vamos a decir que en el mes horas a trabajar por mes vamos a decir que vamos a trabajar 7 horas en el día por 21 días que tiene un mes días laborales ¿no? Entonces, en ese orden de ideas decimos que tenemos 147 horas para trabajar en un mes. Pero de acá también es importante tener en cuenta aquellas horas en las cuales nosotros involucramos para nuestro trabajo, pero no necesariamente son las horas que gastamos para hacer nuestro producto. Tenemos horas que pueden ser horas, el tiempo que involucras para hacer la venta, el tiempo que involucras para hacer la publicación en tu página web, eh, los tiempos de descanso que puedas tomar durante el día, tiempos de capacitación, los tiempos en los cuales salgas a compartir con otras personas, hacer relaciones públicas y demás. Entonces vamos a descontar estas horas para poder llegar a, un, a una cantidad de horas en las cuales sean las horas que involucras en el desarrollo de tu producto, en elaborar tu producto. Para esto vamos a decir que vamos a descontar unas horas de ventas. Vamos a decir que en el mes tú gastas ocho horas haciendo las ventas. Vamos a pensar en que vamos también a tener unas horas de capacitación, que son bien importantes, y que vas a tener unas cuatro horas de capacitación al mes. que vas a tener unos tiempos muertos o tiempos de descanso, que son aquellos tiempos en donde te vas a tomar el tintico, el agüita, sales a descansar un ratito y que eso en el mes suman ocho horas y unos tiempos de relaciones públicas. en el cual vamos a gastar cuatro horas en el mes. Aquí vamos a hacer la sumatoria de las horas productivas. Y le ponemos por acá signos negativos a esto, para ejemplificar de que son los tiempos que nos restan. Volvemos a hacer nuestra operación de suma. Aquí tenemos que de las 147 horas que, vamos a que tenemos productivas en un mes, en realidad vamos a dedicar 123 horas a la elaboración de nuestro producto. Eso quiere decir que estas horas las vamos a dividir en los 21 días que establecimos como días laborales en un mes. Y eso nos da una cantidad de horas por día a la hora, quiere decir que en realidad vamos a involucrar seis horas de trabajo diarias para la elaboración de nuestro producto, pero aquí nos falta un valor bien importante y es el valor de la hora, entonces para esto lo que vamos a decir es que vamos a coger nuestro salario esperado de 1.800.000, nuestro ingreso esperado y lo dividimos en la cantidad de horas que tenemos en el mes, las horas productivas. Y esto nos dice que el valor de la hora es de 14 mil pesos. Entonces, como estábamos aquí, volviendo a nuestra hoja y hojita de trabajo, a nuestra receta, lo que vamos a hacer es establecer el valor de nuestra hora. Y vamos a hacer simplemente una formulita en donde decimos que esto es igual al valor de la hora que hemos calculado. Y ahora viene cuántas horas nos gastamos en elaborar el enchapado en tamo Vamos a decir que nos gastamos tres horas en elaborar el producto. Entonces aquí decimos que es el precio de la hora por la cantidad de horas involucradas. Aquí unos bordecitos para decir que son los totales. Entonces, en este orden de ideas, tenemos que el enchapado en tamo, una unidad, nos cuesta 50.102 pesos. Bueno, entonces por ahora vamos a establecer acá ya lo que es, tenemos que lo que denominamos nuestra hoja de trabajo, para ahora sí empezar a calcular el valor de nuestro producto. Entonces vamos a decir que tenemos hablábamos al inicio de la presentación que tenemos unos gastos fijos o unos costos fijos y que estos costos fijos tenemos un concepto y un valor entonces, costos fijos que podamos tener, podemos tener un arriendo de una oficina o de un local donde desarrollemos nuestra operación y vamos a decir que pagamos 500 mil pesos de arriendo. También tenemos un servicio de internet que necesitamos pues, para poder publicar también nuestro producto y que ese costo de internet tiene un valor de 120 mil pesos en el mes. Tenemos unos gastos de celular. De, digamos, 60 mil pesos. Tenemos unos gastos de luz o de energía. Que serían 50 mil pesos. Un servicio de agua. Si bien es cierto este servicio, pues lo pagamos cada dos meses, pero pues hacemos un prorrateo de... ¿Cuánto nos gastamos mensual? Digamos que van a ser 25 mil pesos. Entonces, estos gastos fijos, recordemos que son aquellos gastos en donde los tienes todos los meses. Vendas o no vendas, necesitas cubrir esos gastos fijos. Y totalizamos nuestros gastos fijos. Entonces, tenemos un total de 755 mil pesos como gastos fijos. Entonces ahora miramos cuáles son nuestros, vamos a hacer un copy page acá y aquí vamos a decir que cuáles son nuestros costos de producción. En nuestros costos de producción tenemos todos los productos que involucramos en el desarrollo de nuestra artesanía que es lo que denominamos anteriormente como la receta. Entonces, ¿cuánto nos cuesta? Ya hicimos el cálculo atrás, en la hoja de la receta, simplemente vamos a hacer una fórmula para poder traer lo que nos cuesta la elaboración del enchapado en tam. Recordemos que el costo nos dio, que cada unidad nos vale 50 mil pesos. Pero a esto también tenemos que asociarle unos gastos de empaque y unos gastos de envío que podamos tener al momento de realizar nuestra venta. Y vamos a establecer que esto vale 6 mil pesos. Quiere decir que tenemos unos costos de producción de 56 mil pesos por cada unidad, ¿no? Importante tener en cuenta que esto es por unidad. Pero también podemos tener algunos otros costos variables. En donde podemos contemplar el desarrollo de nuestra página web. El pago de un hosting. Gastos de publicidad que hagas de tu producto. Y vamos aquí a contemplar una comisión por la venta online del producto. Entonces, ¿por qué los ponemos como otros costos variables? Porque, pues, al final del cuento, el la página web tú la pagas una única vez en la vida, que es al momento de, de que inicias tu página, y vamos a decir que la página nos costó 2 millones de pesos. El servicio de hosting, por lo general, es un servicio que igual pagamos también una vez, y podemos decir que esto nos cuesta 350 mil pesos en el año. Y que vamos a gastar 100 mil pesos en gastos de publicidad todos los meses. Y tenemos un estándar de una comisión del 3,5%, que ahora vamos a mirar algunos ejemplos de algunas tasas que tienen establecidas aquellas páginas en donde podemos. Hacer el desarrollo de las ventas online. Entonces hasta aquí ya tenemos, digamos que varios de nuestros costos. Vamos aquí a hacer una suma de esos costos variables. Por supuesto no vamos a contemplar la comisión de venta online. Y aquí ya tenemos toda, toda nuestra hoja de costos. Pero ahora viene un tema importante y es poder establecer el precio de venta de nuestro producto. Entonces, para establecer el precio de venta de nuestro producto, tenemos unos costos de producción que ya hemos calculado arriba, en donde por unidad nos vale 56 mil pesos. Pero vamos a establecer un porcentaje de cuánto es lo que nos queremos ganar al vender ese producto digamos que por lo general tenemos una media en donde hablamos de un 30% sobre el mayor valor, sobre el valor del precio sobre el valor del costo del producto entonces qué es lo que hacemos acá que vamos a decir que el costo de producción por ese porcentaje quiere decir que el, la ganancia esperada es de 16 mil pesos por unidad. Entonces, ¿cómo hay, ¿cuál es el precio de nuestro producto? Pues son los costos de producción más esa ganancia esperada. Quiere decir que el precio de venta definitivo por la unidad del tambo es de 72 mil pesos.